con leo messi bueno leo quedaste un poco un poco caliente por el final bobo bobo tranquilo tranquilo leo eh... hola gente de youtube soy yo soy ultimate estamos aquí una nueva video reacción para el canal y como lo prometido de deuda vamos a reaccionar cosas del mundial encontré en el vídeo acá del canal llamado creo que nico senpai Por ¿Sí? no lo vea bien todo muy lejos eh... Que bueno acá dice que encontró algunas referencias a Leonel Messi. <risa> Me decía matar a risa con Leonel. De Leonardo. De referencia a Leo Messi de... en los animes. El anime japonés y todo eso, ¿no? Así que sin más preámbulo vamos a reaccionar a este video y a ver qué referencia. A ver si hay un anime que había visto, pero yo no vi ninguno, una referencia.. ¡Ah, sí! Eh... En la película de las chintillizas aparece, bueno no aparece Messi, pero sí aparece Diego Armando Madonna, y ese momento me encantó, boludo. Digo, no me lo esperaba nada. No es Madonna, pero es una referencia muy obvia, ¿no? Y la cabeza argentina, boludo, no me. No me así que no, eh, muy obvio la referencia, así que bueno. Y bueno, este no es de Madonna, este no es de Leonel Messi, así que vamos a a este y a ver qué onda. ¿Qué onda gente? Soy Nico y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos, u homenajes a Leo Messi pongamos como ejemplo al famoso argentino Lionel Messi. Su Messi es un regate sumamente elegante y único. Pero antes no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita si quieren seguir viendo contenido como este. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Un... Suscribirse los hace felices. Ahora sí, si Carlos, para que aburra comencemos. En el anime Kitakubu Katsudou Kiroku, mientras miran la televisión las chicas mm. del club presencian una ceremonia de entrega de premios de un futbolista llamado Cristiano Messi, que claramente su nombre es una combinación de los nombres de ah. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Tienen más de Lionel Messi que de Cristiano Ronaldo <risa> <risa> En el anime Sayonara, Watashi no Kramer, durante un entrenamiento, Onda hace todos los ejercicios de manera desastrosa. Ante esto, sus compañeras de equipo comienzan a recriminarle y mientras lo hacen, nombran a Messi. Pero eso no es todo, ya que en otra ocasión, cuando Eric Otase menciona que le encanta el fútbol, también nombra a Messi. Me gusta el jugador, Bale, a Superstar en en el anime Shigatsuwa Kimi no uso, cuando Watari pierde un partido importante se siente completamente decepcionado. Pensaba que luego de ganar el interescolar tendría una racha de victorias en preparatoria, iría a Inglaterra, ganaría muchos balones de oro y saldría con modelos. Pero ahora nada de eso pasará. Para intentar animarlo, Arima le comenta que hasta las superestrellas fracasan a veces. Star Mísimo Zoda. ¿Y dónde te he puesto un mejor ejemplo cuando he cortado las piernas? <ríe> Mísimo <ríe> En el anime Doraemon, Nobita quiere jugar al fútbol Pero Gigante no lo deja porque dice que afectaría negativamente al equipo Ante esta situación, Nobita ah, decide comer a 10 sí, jugadores sí. más Y desafiarlo en un partido Había que visto el un poquito, deberá de comer niño. fideos por la nariz Sin embargo, para su mala suerte, nadie quiere formar parte de su equipo Por lo que Doraemon decide ayudarlo creando nueve copias de él Y vistiéndolos como jugadores brasileños para intimidar a Gigante <ríe> Quien para no quedarse atrás, se consigue para el equipo a un jugador argentino no llamado Arthur ese. Messi Ok Como la El <risa> <¿En> ese chiquito <risa> Gente no se dan una idea De lo que me costó encontrar este capítulo En buena calidad Porque siempre lo encontraba en Español de España Y como costó encontrar Se da este animal <risa> Buena calidad, porque siempre lo encontraba en Español de España y con muchos logos encima Así que por eso les pido que se pongan la 10 como lío y me dejen su like En el anime Orange, Suwa es un gran fan de Messi okay, like, me está gustando, video? Ay, no sé por qué no marca primero Esto lo lo podemos deducir porque en una cápsula del tiempo metió un póster de lío. Y él mismo se hace llamar el Messi de Matsumoto. <ríe> Te convertirás en titular muy pronto. Me dicen el Messi de Matsumoto por algo, y lo sé. nadie <risa> En el año 2022 saldrá la adaptación del manga Blue Lock, en el que se menciona a Leo Messi en una gran cantidad de ocasiones, poniéndolo como ejemplo de alguno de los mejores jugadores del mundo. Pero eso no es todo, ya que también hay un jugador conocido como el Messi de Aomori, y Leo tiene un pequeño cameo cuando el entrenador les menciona que deben mejorar sus armas como Messi. Eh, ahí se parece mucho al verdadero León Messi, se padece Comentando que sus habilidades para el dribleo y su velocidad para rematar con su pierna izquierda lo hacen posicionarse en la cima de los mejores jugadores del mundo. Aprovecho para aclarar que ya salieron las escenas en el anime porque este video lo grabé hace un tiempo. ¿Ah? también está inicio que el Messi de Aomori? Y dijo nombres como Cristiano Ronaldo, Messi y también Cantona. Pero ninguno de ellos ganó el Mundial. Pongamos como ejemplo al famoso argentino Ya veremos ah, no. <risas> Uno de ellos ganó el mundial Messi y también Cantona Pero ninguno de ellos ganó el mundial Messi dijo Somos campeones del mundo Y puntas gratis para todos Ya veremos Ya veremos No sé Vamos a ver. También está Mbappé ¿Van a Mbappé sí ¿vale? Ah, bueno, no al famoso argentino Lionel Messi su arma es un regate sumamente elegante y único. En ese aspecto es el mejor jugador del planeta. Siguiendo por el lado del manga... En es el mejor jugador del planeta. Eh, está muy piola este. Eh, creo que en el manga es la cabeza de Barcelona. Y acá le cambió a como juega en el <risa> Acá le cambió a la selección argentina. Eh, está muy buena la adaptación eh, del anime al manga. El eh, manga al anime, por Siguiendo por el lado del manga, en el año 2008 la Shonen Jam publicó un one shot llamado Barcelona Football Club Monogatari que como indica su nombre ah. cuenta parte de la historia del Barcelona, teniendo como protagonista principal a uh, Leo Messi. Messi no está ahí. <risa> en el anime Ginga X Kof podemos ver a Leo Messi en la entrega de los Balones de Oro. <risa> Y durante el capítulo final, el equipo protagonista debe enfrentarse en un partido amistoso contra grandes estrellas del fútbol mundial, quienes no se toman el partido en serio y no respetan a sus rivales. Ante esta situación, aparece Leo Messi para poner orden y dejar en claro por qué es el mejor jugador del mundo dentro y fuera de la cancha. ¿Eh? Les habla japonés. <risa> que mira <boba? risa> <risa> <risa> <risa> creo que el anterior o el anterior ese el, creo que ahí se parecía más. Este no se parece mucho, creo. <risa> Pero bueno, bueno gente, este, bueno. eso ha sido todo por hoy. Recuerda. ¿Ah, está ya. Ah bueno. <risa> de sí, que seguía eh, ok estuvo interesante el vídeo ok referencia argentinas en animes y oh, lo vemos otro día eh, ok bueno gente si te ha gustado esta violación sabes puedes darme puedes compartir el video, puedes suscribirte este al canal para más violaciones como este espero subir estos vídeos que voy a grabar no sé si hoy hoy y mañana antes de la final pues si no va a pasar los días así que bueno eso es todo por hoy, nos vemos, chao, adiós, bye. Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien, les deseo una feliz Navidad a todos, que terminen bien el año, yo los terminé de maravilla, así que muy contento.